Él es Santiago. Y ella es Gloria. Ambos son protagonistas de una historia de amor que llevó a la construcción de esta obra de arte. La Casa de las Piedritas, un bellísimo lugar que muy pocos conocen en Medellín. Hola, querida people, bienvenidos nuevamente a mi canal Vieja que Viaja y en este nuevo video les voy a mostrar una casa que no muchos conocen aquí en Medellín pero que tiene una historia muy particular y sobre todo los que les gustan las historias románticas un sitio que tienen que visitar cuando vengan aquí porque es muy especial la Casa de las Piedritas en Fue un viaje que hice con mi perrito Rooney como voluntaria en Medellín si te interesa esta forma de viajar, ve a mirar este otro video Bueno, ya estamos dentro de la Casa de las Piedritas y vamos a mostrarles este sitio que es súper increíble. Solamente era este espacio, Ahí era una habitación, acá una salita con un muro pues que separaba la habitación de la sala y cocina y servicios. Pero tenía un lote demasiado grande. sabía de nada, sino lo único que sabía era tirar piedritas. Eh, cuando éramos novios, la visita de los novios en esa época solamente eran de 7 de la noche a 9. entonces muchas veces que él pasaba por mi casa, pasaba ya más tarde de las 9, ya la puerta y la ventana estaban cerradas en mi casa y él me lanzaba una piedrita a la ventana. Esta es tal vez la parte que más me gusta de la casa, es como la bañera de los nietos. Pura piedrita y de arriba cae el agua. Llegó el protagonista de esta historia, el señor Santiago. Venir. Un duro construyó él solo toda esta casa. Al final usted dijo, se la iba a regalar y se la regaló. Sí. Me tocó irme muy lejos, porque no estudié, nunca me gustó eso. Y yo soñaba con esto. Santiago se fue varias veces a Estados Unidos para ahorrar y reunir más dinero para los materiales de la casita. Además, iba recogiendo piedras durante todos sus viajes para así traerlas y llenar el suelo, las paredes y las columnas de su elemento favorito. Pero además de las piedritas, la casa tiene otros materiales un tanto curiosos. Una parte de tierra, una parte de un nivel y media parte de cemento. Ni siquiera el cáncer ha impedido a Santiago trabajarle cada día a ese sueño, que aún considera inacabado. Bueno, la casa ha cambiado mucho, o sea, el señor Santiago ha podido hacer un piso entero en tres años y dice que en pandemia le rindió muchísimo más. Antes no estaba, digamos, tras estas terracitas, no estaban cuando vine la primera vez y descubrí este lugar. Y si te está gustando el video, no dudes en suscribirte a este canal, aprieta ese botón y activa notificaciones porque te llevo a muchos sitios donde pocos van. Ronnie. ¡Ay, lo no quiero tomar! lo que me imaginé desde el principio! Vean qué ternurita la camita de las muñecas. Camita de las muñecas y camita de los perros se parecen mucho. Opa, ¿quién es esto? Ah, Pero re grande. Toda la vida fui así. Y lo que quise hacer lo Imagínense que vine aquí con Andrea. Hola. Hola. Que me escribió por el Instagram. Entonces yo le dije, Ay, vamos a la casa de las piedritas, que es súper bonito, seguro te gusta mucho. Entonces tú eres de Medellín, ¿cierto? Sí. ¿Y ya la conocías? No la conocía. Si no es por ti, no vengo. <risa> ¿Y qué piensas de no, la eso? No, esto es la locura. O sea, yo me siento en otro país. Sí. Pues qué cosa, es una cosa. Pues, es increíble, es todo hecho arte. Vengan a la casa de las piedritas.